Me inspira a elaborar valores de decorativos en piel de ganado en su estado natural, cocidos a mano con tecnología de punta, pero de punta de aguja. Le invitamos a celebrar los 25 años de su artesanía del 4 al 17 de diciembre.